Hace algunos años, eh, la salud espiritual no se consideraba dentro del estudio científico para una mejor salud. Aunque siempre la vida religiosa y espiritual ha estado ligado a la salud desde siempre, desde Hipócrates, ¿no? Quien practicaba precisamente en un templo. Y la vida de Jesús mismo nos ejemplifica que la salud y la fe va, van juntos. No va divorciado. Pero hasta el siglo II, digamos 20 años antes de finalizar el siglo pasado, empezaron a tomar en serio el estudio de la espiritualidad y religiosidad como un factor que puede ayudar a poder combatir las enfermedades, preservar la salud. Se dieron cuenta que al menos a través de cuatro diferentes formas, la vida espiritual, especialmente de aquellas personas que están comprometidas con su fe, es decir, la religiosidad intrínseca, le llaman los psicólogos, esas personas tienen un enorme, digamos, una es una multitud de bendiciones en el área de la salud física, mental y social. Porque la religiosidad intrínseca da valor y propósito y significado a la vida. Da un sentido de trascendencia a lo que hacemos cada día. Coloca virtudes, sentimientos y actitudes que promueven mecanismos psico inmunológicos dentro del organismo que viene a la larga a redituar en una mejor eh, salud. Además, puesto que la vida espiritual se desarrolla en un ámbito de una comunidad de fe, esta comunidad de fe, aspecto social de la religiosidad, influye en una satisfacción y en diferentes mecanismos que finalmente vienen a redundar en una mejor salud. Además de eso, y el cuarto elemento es que promueve reglas, creencias que promueven la salud. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas cosas que Dios dice respecto a la salud, ¿verdad? ¿Qué dice la, la Biblia sobre el alcoholismo, por ejemplo? No al alcoholismo, ¿Verdad? y también el tabaquismo, adicciones. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuerpo? Que es el templo del Espíritu Santo. Eso promueve en la mente el desarrollo de actitudes y conductas pro salud. Ahora, les voy a indicar, a grosso modo, algunas de las grandes bendiciones en el área física. Físicamente, Está comprobado en investigaciones longitudinales en todo el mundo que las personas religiosas viven más años y tienen una mejor calidad de vida, tienen más bajo índice de muchas enfermedades, mayor capacidad para enfrentar el dolor, la muerte, la enfermedad, el estrés, más rápida recuperación de heridas en operaciones, enfermedades, un Índice bajo de conductas de riesgo como alcoholismo, tabaquismo, adicción sexual e internet, enfermedades relacionadas con la sexualidad, hay más probabilidad de que un verdadero religioso haga ejercicio. Hay un menor índice de enfermedades coronarias, parios cardíacos, más baja reactividad cardiovascular y más grande índice de variabilidad de corazón, más baja presión arterial y generalmente menos hipertensión, una mejor función inmune y un índice menor de cánceres, menor índice de muertes por cánceres con mejores resultados. Esto lo dice el Handbook of Religion and Health del doctor Harold Koenig y otros. Desde el punto de vista mental, altos niveles de felicidad, esperanza, satisfacción y bienestar menores niveles de depresión y ansiedades más bajos, índices muy bajos de suicidio, mayor capacidad para manejar y afrontar el estrés, mayor control de sí mismo e inclusive más alto desempeño académico y en el trabajo. Además, aspectos sociales... Más grande satisfacción marital y de ajuste menor, probabilidad de involucrarse en conductas delictivas, más bajos niveles de hostilidad, más altos niveles de conductas prosociales y relaciones y actividades que llevan a una mejor salud. En conclusión, queridos, la Biblia tiene razón. El Salmo número 91, del 14 al 16, si usted lo tiene por allí, él me invocará y yo le responderé, dice. Estaré con él en la angustia, en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores y lo colmaré de muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. No solo hay salud física, mental y social. La Biblia promete que a los más intrínsecos, religiosos y espirituales, les da la salvación eterna, que es mucho mejor que la salud que tendremos aquí en la tierra. Que Dios les bendiga. Gracias.